aquí para contarnos lo fácil que es hacer un streaming viajando. Eh, me estaba inspirando un poquito con Jordi Adel, eh, que he tenido la suerte de, de verle en bastantes ocasiones de hacer algún que otro streaming, pero os voy a poner como ejemplo unas eh, jornadas que emití hace poco por streaming, que son las de Escola Digitala, y que además eh, las grabé en, en local para poder luego ganar en tranquilidad. Aquí podéis ver por ejemplo al comienzo de las jornadas estas como hubo una sesión que retransmitimos desde la sala en la que se estuvo celebrando. Lo bueno que tiene el hacer la retransmisión en YouTube es que mientras se está viendo en directo queda almacenado también el fichero y luego puedes editarlo o puedes dejarlo en público tal y como está. Yo normalmente, como eh, veréis aquí, eh, tenemos una calidad media de emisión y que la identificamos porque aparece el símbolo de Google en la emisión pero luego lo que suelo hacer es esta emisión mejorarla con las grabaciones que tengo eh, realizadas eh, en local. Eh, aquí veis, por ejemplo, eh, esta es la sesión que emití en directo pero que posteriormente eh, edité y le podéis ver y oír aquí a Sanz con un poquito mejor calidad que lo que sale en, el, en, la, eh, en la emisión del streaming. No es nada difícil hacer un eh, streaming vía Hangout y os cuento los pasos que hay que dar. Lo primero que tenéis que hacer es ir al canal de YouTube y buscar allí el, los eventos en directo. Eh, te vas a tu canal de Youtube y le dices que quieres crear un evento y en ese evento puedes hacerlo en directo en ese momento, como vamos a hacer nosotros ahora o le puedes eh, añadir eh, un día y una hora en la que empezará Por ejemplo, si vas a participar en la retransmisión de una jornada pones ahí la fecha y la hora en la que empezará esa jornada yo normalmente lo que hago, como esta que os he explicado de escuela digital fue cada mañana eh, la hice en un Hangout y cada tarde en otro Hangout. De tal manera que por dos jornadas me salieron eh, cuatro eh, streaming diferentes. Le pondríamos que vamos a hacerla ahora y si queremos también le podemos poner que termine eh, en algún momento en concreto. Y aquí pondríamos una pequeña descripción. Eh, una cosa importante. El... el elegimos a continuación si lo vamos a hacer con Hangouts que ya nos avisa que es algo más rápido o si no, personalizado con un codificador que tendríamos que utilizar pero lo importante sería saber si queremos que se haga público de tal manera que cualquier persona va a poderlo encontrar en el buscador cuando ponga Streaming vía Hangout lo localiza o como en este caso vamos a hacer nosotros que lo vamos a hacer en oculto vamos a hacer un Streaming vía Hangout le hemos dicho que vamos a hacer ahora el que va a acabar a las tres lo queremos mantener en oculto y sobre todo que la vía que vamos a utilizar porque es más rápida y veréis que nos da las dos posibilidades que tenemos sería emitir, eh, nos sabéis de que vamos a entrar un Hangout en directo donde podrás emitir en directo a través de tu webcam o de otros elementos que veis ahora y luego decidiremos si además eh, de hacer el Hangout lo queremos abrir al público se nos abre eh, la ventana específica de los Hangouts y eh, necesita unos segundos para eh, estar en eh, funcionamiento bueno, aprovecho para deciros que se puede hacer también con diferentes dispositivos y el, eh, lo bueno que tiene hacerlo vía Hangout es que dentro de nuestra pantalla dentro de nuestra conversación podemos invitar a distintas personas veis aquí que tenemos un panel de control, podríamos elegir eh, con qué cámara queremos trabajar? Este dispositivo no tiene cámara pero podríamos conectarle una sencilla webcam eh, y también lo que podemos hacer es poner el micrófono y los distintos elementos que vamos a utilizar ya veis que disponemos de un eh, icono para poder invitar a la gente por ejemplo yo me voy a invitar a mí mismo para que veáis eh, Cómo me llega la invitación y cómo podemos entrar dentro de la emisión, podemos eh, poner aquí a las personas a las que queremos invitar. Yo me llamo eh, Josier Or, que ya veis que me está reconociendo, y le invito a este señor para que entre en el Hangout. Eh, estaríamos eh, generando una conversación dentro del Hangout que todavía no se está emitiendo. Es decir, que en, en el streaming tenemos eh, dos elementos uno, en la entrada de mm, imagen a, y sonido al handout que en este caso no disponemos de lo adecuado para ello y eh, en, las personas a las que queremos invitar para que se sumen a esta conversación dentro del Hangout se pueden hacer preguntas, se puede establecer un diálogo y nos aparecerán las distintas personas que entren al Hangout en sus correspondientes ventanitas y una vez de que estemos quienes vamos a hacer esa conversación empezamos esta emisión y tenemos hasta 8 horas imaginaros que este Hangout ya está retransmitiendo en directo lo podríamos ver en la URL y es entonces ahora cuando invitamos a las personas que queremos que entren ¿no? le ponemos aquí por ejemplo a quién le quiero yo invitar a esta persona acepto las condiciones sí, sí, sí, que me pone, me pone el servicio, servicio y ya que veis, ya veis, que, veis que, que mi audio y mi vídeo empiezan, empiezan a aparecer en esta sesión, sesión. claro eh, no tiene mucho sentido que yo me retransmita a, a mí mismo eh, mi señal pero imaginaros que lo mismo que tengo aquí mi invitación eh, copio esta URL y eh, se la envío a tres o cuatro personas que también eh, quieren opinar sobre este tema entonces nos podríamos juntar, como vais a ver luego a continuación una eh, un grupo de personas eh, que quisiesen hablar sobre ese tema Cosa importante, a, a las personas que vayan a unirse a la conversación también pueden quitar su cámara con lo cual no tiene por qué estar todo el rato en pantalla y otra cosa importante para moderar la conversación es que el micro también se puede mutar es decir, eh, lo mismo que aquí nos aparece mutado porque no tiene el dispositivo ningún eh, micrófono pero sí podemos eh, quitar aquí el audio y entonces aparece que esa persona tiene mutado su micrófono ya veis aquí que yo no tengo más remedio porque solo tengo eh, el dispositivo sin audio ni vídeo pero las diferentes personas que quieran participar en esa conversación eligen si se les ve o se les oye eh, ya veis que mi imagen no es de mucha calidad pero puedo perfectamente eh, controlar si quiero que se me vea o si quiero que se me oiga esa misma función puede hacerla el moderador desde su panel de control mientras estamos aquí en esta conversación le invito a una tercera persona que se llama Conociti y recibirá la invitación para poder unirse a la llamada desde el ordenador y vamos a ver lo que podemos hacer entonces veis que en el Hangout ahora hay eh, tres personas conectadas que son la misma y esta es la realidad infinita en la cual eh, ya podemos eh, eh, vernos reflejados ¿verdad? bueno, entonces, tenemos eh, un hangout en el que hay varias personas conectadas que somos la misma y lo que tenemos es eh, este dispositivo que no tiene imagen este dispositivo que le hemos quitado la imagen y el ordenador a través del cual vamos a realizar la mezcla en el hangout podemos elegir qué persona es la que va a aparecer a pantalla completa en este caso está el usuario que tiene aquel ordenador en este caso está el narigudo y eh, tú que eres el que estás emitiendo por un lado eh, tenemos el ordenador el dispositivo en el que hemos comenzado la retransmisión y para ello pues lo que hemos hecho es veis que aquí que tenemos una cámara eh, unida por HDMI que coge aquella imagen esa imagen HDMI va a la mesa de mezclas porque aquí estamos trabajando con dos cámaras diferentes y estas dos cámaras se mezclan a través de esta mesa es una mesa sencilla saca por un lado una señal HDMI al grabador Aquí podéis ver que tenemos el grabador trabajando y eh, veis en la pantalla que lo que vemos es que ese grabador está eh, recording, la señal de esta mesa, que veis aquí si os interesa la marca, es un videomixer, esa señal a través de USB y llega al ordenador, veis aquí, estamos usando uno de los puertos USB del ordenador y directamente llega la señal desde este conector USB, veis ahí, no que nos indica que es para hacer streaming. Esa señal eh, procesada por el ordenador y mezclada eh, en este Hangout que estamos eh, emitiendo nosotros ahora, lo que hacemos es sacarla a través de un cable RJ45 que irá a la red eh, a la mayor velocidad posible. Siempre que tengamos una conexión eh, vía cable ganamos en velocidad de subida y por tanto ganamos también en la calidad de nuestra emisión. Y con todo esto lo único que se me ocurre ahora es eh, deciros que vamos a cortar la emisión para que veáis qué es lo que sucede cuando detenemos eh, esa emisión y ponemos la señal. En youtube Vemos la cantidad de espectadores que hay y los enlaces en los cuales se puede ver en Youtube o en los cuales se puede insertar Aquí tenemos información complementaria para poder utilizar este sistema Y lo que vamos a hacer es, sabiendo que la emisión está en directo, sabiendo que estamos aquí hasta el infinito y más allá Lo que hacemos es detener esta emisión eh, Automáticamente nos avisa que ha finalizado la emisión en los dispositivos que estábamos conectados nos dirá también que esa emisión ha acabado eh, y la suerte que tenemos es que YouTube lo que ha hecho es que durante este tiempo este Hangout On Air se queda registrado en nuestra eh, en, en nuestro canal de YouTube prácticamente eh, nada más acabar la grabación ya disponemos de un fichero que se puede ver y oír, pues yo creo que con esta explicación seréis capaces de hacer un hangout eh, uno, dos y tres y los que os haga falta eh, estamos sin emitir, eh, hemos acabado la emisión se nos ha quedado grabada os animo a que una vez que tengáis eh, comprobado todo lo que necesitáis compartéis vuestro conocimiento, conectéis con otros profesores y profesoras, les contéis lo que sabéis y les preguntéis lo que queréis saber. Mucha suerte y hacer eh, streaming viajando.